Vamos a empezar, mi nombre es Nicole Young, y soy una de las co-presentadoras de estas conversaciones de CORE. Acompaña mi copresentadora presentadora Nicole Lessen, Juntas somos las consultoras locales que facilitamos una iniciativa en todo el condado llamada colectiva de resultados e inversiones basadas en evidencia o CORE, que es un enfoque de impacto colectivo para lograr la salud y bienestar equitativo para todas las personas a lo largo de toda la vida en el condado de Santa Cruz. Nuestros eventos CORE se llevan a cabo de manera bilingüe, en inglés, con interpretación en español. Esto es gracias a los miembros de nuestro equipo, Jorge Valenzuela, quien está brindando interpretación, y Gisela Carrasco, que traducirá los chats. Algunos de ustedes ya saben que CORE es las inversiones del colectivo de resultados basados en evidencia, su modelo de financiamiento y movimiento. Lograr un bienestar equitativo en el condado de Santa Cruz usando un enfoque de impacto colectivo basado en resultados que responden a las necesidades de la comunidad. Aquí podemos ver las misiones y las visiones. Y cuando decimos equidad, bienestar, Hablamos de oportunidades equitativas para que experiencien estas ocho interconectadas, estas condiciones interconectadas e interdependientes. Al, los resultados de vida no son predecibles por uh, raza, género, identidad de género, otros otras identidades sociales. La equidad está al centro de este diagrama para ilustrar el punto que tenemos que estar constantemente examinando Uh, creencias de individuos, organizaciones, prácticas y estructuras que son la causa de lo que perpetúa las inequidades que estamos tratando de eliminar. Aquí podemos ver que las charlas de, coffee, de CORE Coffee, de café de... Um, entonces, puede empezar en el Instituto de CORE como un contenedor de una serie de entrenamientos, asistencias personales, sesiones informativas, oportunidades para aprender uh, para una variedad de personas en las organizaciones de lucro, personas uh, públicas, uh, uh, personas de negocios, a uh, tratar de compartir uh, conocimiento compartido y la consistencia que necesitamos para crear esa visión colectiva de una comunidad uh, que esté prosperando. Entonces, lo vamos a pasar a Nicole Lessing para que nos hable sobre el universalismo enfocado. Gracias, Nicole. Y bienvenidos a todos ustedes. Veo en el chat que tenemos uh, curiosidad sobre lo que es el, el universalismo enfocado. Algunos ya han sido expuestos a esto. Uh, uh, tal vez lo han escuchado en algunas uh, ch uh, charlas de CORE. Uh, es algo que tal vez estén familiarizados o algo que estén tratando de explorar más. Esto va a ser un sobrepaso para que podamos usar algunos de estos conceptos um, y términos y también explorar lo que podemos hacer localmente para aplicar estos conceptos. La foto que ven aquí es Johnny Powell. Es el director del Instituto de Ser Otro uh, y Pertenencia. Esta es la persona que originalmente uh, desarrolló el enfoque de esto. Nicole y yo hemos tenido la oportunidad de escucharlo en diferentes, uh, diferentes clases. Es una persona muy asombrosa y un uh, y le vamos a enseñar un clip a uh, donde él está hablando para que vean lo que están hablando. Pero no dejen al que se les pase la oportunidad de ir a escucharlo en una conferencia. Es apropiado que él uh, sea el director del instituto de ser otro y pertenecimiento porque es lo que él recibimos enfocado en lo que es y se enfoca en lo que son otros y los trae a un sentido de pertenencia. Es un enfoque que apoya las necesidades de lo particular, mientras nos recuerda que todos somos parte del mismo tejido social y esperamos que una hora después de aquí tengan un mejor sentido de lo que significa esto. Nos vamos a enseñar un clip uh, de él. Esperemos que toda esta tecnología va a funcionar y lo puedan escuchar, pero déjenos saber si no pueden. Empezamos en muchas partes del mundo con inequidades increíbles y en las sociedades hemos llegado a lo que es equidad. En los últimos 15 y 20 años supimos que equidad no es suficiente. Las personas no están situadas la misma vez. No se trata de una persona que no puede ver igual que otra persona. Eso puede ser justicia, pero no es equidad. Entonces, nos cambiamos a equidad. Uh, y cuando hablamos de inequidades, nos enfocamos en las disparidades que hay. Uh, y en el sitio de pertenecimiento estamos tratando de enfocarnos en lo que es el universalismo enfocado. Eh, lo que es universidad no es siempre un grupo, pero es algo que todos uh, merecemos. Pero no estamos situados igual. Estamos hablando de lo que todos pertenecemos, necesitamos estar enfocados. Entonces, necesitamos imaginarnos uh, cómo podemos estar todos uh, y tener un sentido de pertenencia. C cómo nos podemos amar, cómo nos podemos, uh, tenemos que empezar a pensar en estructuras. Espero que, hayan tenido, espero que hayan tenido un sentido de su estilo y su estilo de cuando habla de estos conceptos de equidad, de pertenecimiento. Y, y la, a ver piezas de eso que vamos a traer al enfocarnos y va a traer densidad a este trabajo y a estos conceptos. Va a haber links en el chat uh, en el, sobre el instituto uh, de pertenencia uh, si uh, tienes interés. Pero como un sobrepaso, algunos de los conceptos claves es, es, atrás del de universalismo enfocado es que es mucho más que una combinación de pólizas enfocadas y, o, y universales. Uh, pero cuando empecemos, podemos hablar sobre lo que son en particular. Una póliza enfocada, como vemos aquí en esta tabla, puede ser una póliza que uh, se fijan, uh, puede ser una, un criterio de elegibilidad como sueldo. Las familias que son elegibles para el programa de SNAP tienen que cumplir con ciertos requerimientos de, uh, de dinero. y la, estos conceptos no tienen una meta de igualdad. No todos dicen, todos deben de tener comida para que cumplan con sus necesidades. El grupo con la necesidad más grande, uh, pero no quiere decir más si otros grupos uh, están cumpliendo con sus necesidades. Entonces, no es una... Uh, no están criticando las pólizas que son enfocadas, pero no están diseñadas. Entonces, cuando John Powell en este clip menciona que no se trata de lo que el grupo que domina tiene o no tiene. El grupo que domina tal vez no uh, tiene otras necesidades con las que no uh, que, que les hacen falta. Policías universales uh, tratan de servir a todos. Por ejemplo, uh, el cuidado médico universal, universal healthcare tiene el, el uh, la palabra universal en sí mismo tenía una meta universal en que todos deben de tener cobertura médica, pero sabemos que en práctica no es lo que está sucediendo. Sabemos que algunas personas uh, no uh, pudieron estar ahí, otras por, ya sea porque no tenían documentos legales y otros por uh, el costo. Aunque tuvieran cuidado médico, no quería decir que tenían acceso a cuidado médico. Entonces, como Johnny Powell, Uh, dice, hay diferentes estrategias basadas en diferentes necesidades de diferentes grupos, pero a la misma vez teniendo una meta universal para una población, ese grupo, esa, esa meta universal es lo que nos hace diferentes. Estamos hablando sobre uh, uh, uh, viviendas, que, todo el mundo, que todos tengan uh, casas, pero podemos decir que... De, Uh, viviendas, as, eh, el acceso a viviendas es bajo para nuestras comunidades, entonces necesitamos buscar que sea una meta para esa comunidad, pero también teniendo una meta universal y le quita ese pensamiento de escasez y para hablar de quién merece qué y que no sea un juego de que si un grupo gana, otro grupo pierde. Cuando hablamos del universalismo enfocado, hay un proceso de cinco uh, pasos para llegar al universalismo enfocado. Y vamos a hablar sobre cada paso y hablar sobre cómo cabe en diferentes situaciones en nuestro condado. El primer paso es establecer una meta universal uh, y, como mencioné, es lo que nos diferencia entre otras de otras pólizas. Y vamos a usar un ejemplo en esto uh, para ilustrar cada uno de estos pasos. Y hay mucho, mucho más de, de esto, pero esto es solamente para darles un repaso sobre cómo puedes uh, funcionar. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos un, una meta universal de tener uh, 100% de los niños en el octavo grado que sean proficientes en matemáticas. Esto reconoce que muchas carreras y muchos trabajos se les puede abrir para los niños que sepan. A matemáticas uh, y está uh, enlazado a, a, otros, a otras metas, ¿verdad? El segundo paso sería evaluar el desempeño de la población en general con respecto a la meta universal. Por ejemplo, vamos a decir que encontremos que el 80% de los niños en el octavo grado son proficientes en matemáticas, lo que sería grandioso, pero no es 100%, lo cual es nuestro meta universal. Entonces, estamos hablando todavía sobre la población entera en el paso número 2. En el paso número 3, uh, nos damos cuenta que no es el final de la historia. Entonces, si, si recuerdan algunas de las charlas de uh, Café de Core, uh, aquí es donde empezamos a hablar más profundamente y hablar de data desagregada. Este es un ejemplo hipotético. Uh, si vemos que el 70% de los latinos, uh, si el, ocho, el 80% del que hablamos esconde que el 70% de los niños latinos en el octavo grado no son proficientes, entonces, ¿qué se hace aquí? En el paso número 4, necesitamos entender por qué es esto y, como dijo Johnny Pau en ese clip, Aquí es donde empezamos a preguntar sobre las estructuras. ¿Qué son los problemas del sistema de las estructuras que están apoyando las diferencias o están impidiendo a que los grupos uh, alcancen esa meta universal? En este paso, empezamos a hablar sobre qué es lo que puede estar sucediendo aquí que explica esa diferencia. Tal vez uh, el material de las clases uh, están en el camino o tal vez Uh, tutoría en cierto grado ayudaría a cerrar este hueco. a uh, Lo que sea, puede, podemos ir al paso número 5 y desarrollar e implementar estrategias uh, que se hacen enfocadas. Por ejemplo, en inglés como segundo lenguaje, tengamos tutoría para estudiantes latinos. A veces descubramos que otros niños que no, uh, que su lenguaje no sea inglés, se beneficien del mismo tipo de tutoría. Tal vez los maestros cambien la manera de que explican un concepto. Entonces, esto no solamente ayuda a los niños que están aprendiendo inglés, um, de español en inglés, pero otros niños que están uh, batallando con las matemáticas por otras razones. Entonces, lo bello del universalismo enfocado uh, es que apoyamos las necesidades de lo particular cuando, y a la misma vez um, fortaleciendo la fábrica social de todos. Entonces, son pasos abstractos y ejemplos, pero tuvimos la fortuna que en una a conversación de CORE, uh, tuvimos una conversación con agencias y después eh, uh, hablamos con representantes de organizaciones de, de lucro locales para hablar. Hablamos con Valerie Thompson, Thompson uh, hizo una presentación del departamento de población del condado de Santa Cruz. Y si no estuvieron en esa charla, vamos a dar un poco de repaso sobre lo que ella dijo uh, en esa conversación. Y si no pudieron ir a esas conversaciones, uh, como todas las charlas de Core Coffee, están uh, disponibles en el canal de YouTube en inglés y en español. And Valerie compartió con nosotros como ella y sus colegas en, la, uh, en el pro de jóvenes en población, ella compartió sobre cómo había dif data diferente para adultos. Y hablando en la geográfica, ellos se preguntaron a sus colegas cómo las personas en nuestro condado están llegando al, a nuestro sistema y qué, y qué podemos aprender sobre estas diferencias. Entonces, hablamos sobre la necesidad y el género, pero también hablamos sobre el tipo de, si es una felonía que está previniendo que las personas um, interactúen con el sistema y también qué son las necesidades de las familias y los niños en estas en est, en estos situaciones y qué pueden hacer diferentes en estas situaciones. Por ejemplo, el ejemplo de proficiencia en matemáticas para los niños de cuatro años de, de cuarto. Este es una oportunidad de mirar uh, estadísticas cualitativas como cuantitativas. Entonces aquí tal vez pueden estar haciendo discusiones uh, con la juventud o entrevistas individuales y ver que, y preguntarse qué es lo que falta aquí. Estas conversaciones uh, llegaron a mucho trabajo investigativo uh, y había uh, miramos que no había uh, lugares de órdenes de colocación para los niños y empezaron a ver qué es lo que necesitaban. Uh, y el departamento de aprobación pudo vir, uh, trabajar con sus enlaces en, la, en el distrito escolar uh, para trabajar en un trabajo socioemocional en la forma que, como interactuaban, porque ese era un hueco que había en esa comunidad. Esto es lo que hace el trabajo, el universalismo enfocado. Se enfoca en enfocándose en las necesidades de probación de la ju los juveniles en probación. Ayudó el trabajo universal. Entonces, estaban trabajando en un Trabajo enfocado de matemáticas, pero ayuda a todos los niños. Eso es el universalismo enfocado. Se enfocan en las necesidades de lo particular y fortalece los resultados para todos. Estamos muy curiosos sobre cómo esto uh, cae con ustedes. Uh, si hay preguntas sobre la conversación, uh, si tienen preguntas, déjenos saber si hay otros ejemplos locales sobre lo que hablamos del universalismo enfocado, de lo que ustedes uh, conocen, ya sea en práctica, o sea, una aplicación potencial sobre esto. O tal vez pueda, ¿qué es lo que ustedes ven que sea la relación entre el universalismo enfocado y las conversaciones que estamos teniendo? ¿Qué es lo que resuena con ustedes sobre las discusiones que estamos teniendo? ¿Cómo todos podemos pensar en el universalismo enfocado para cerrar los huecos y hablar sobre las metas compartidas? Y si podemos tener una sesión después para, Uh, ver más prof a fondo si o si hay otros uh, temas que quieren explorar más a, a fondo. Entonces vamos a abrir esto a ustedes y por favor siéntense libres de, uh, de compartir y todos estamos aprendiendo aquí, estamos tratando de entender uh, aplicaciones potencial uh, sobre esto en nuestro condado. No sean tímidos. estamos viendo a uh, preguntas en el chat. Tal vez podemos tomar una pregunta a la misma vez, a la vez. A lo que Uh, ¿Escucharon sobre lo que describió Nicole si dicen, o oh, si sí, intencionalmente o tal vez sin darnos cuenta, est hemos estado haciendo algo alrededor del de universalismo focal. Yo tengo un ejemplo posible, pero no estoy segura. Uh, hay un programa que se llama CPSP, uh, que es un programa prenatal comprensivo y solamente es para personas con medical y lo tenemos en los centros uh, de comunidad de Santa Cruz, pero se enfoca en las necesidades que tienen las uh, mujeres embarazadas, ya sea socioemocional, um, y, uh, falta de comida. Es solamente para la población de medical, pero porque hacemos este trabajo, tenemos todos esos recursos ahora y también está en la mente de todos los que trabajan en los programas prenatales. Y aunque no es enfocado al, para las personas que no tienen medical, todas las personas uh, que tienen medical se están beneficiando porque los recursos están ahí y por eso nos estamos beneficiando. No sé si eso sea un ejemplo. Sí, uh, Jade, eso es un gran ejemplo. Y este, el estrés uh, de los padres es tan buen ejemplo de algo que las personas pueden uh, sentir a diferentes niveles de ingresos uh, y esos apoyos pueden uh, cambiar las vidas uh, de una manera tan grande en múltiples generaciones en familias. Uh, eso es un ejemplo uh, de universalismo enfocado que tiene mucho más potencial uh, y que tiene una, un límite de, uh, de ingresos en, el, en sus opciones. Janes tiene una pregunta en el chat sobre maneras Uh, de cómo lidiar con uh, con el contrapeso de uh, los, conserva los conservadores en la responsabilidad individual sí uh, esto es esto es en particular de jean Pau y es una fortaleza aquí porque él hace el punto que solamente porque alguien esté en la cultura uh, dominante en este caso por ejemplo para las personas blancas en, en nuestra sociedad. Eso no quiere decir que ellos no se beneficiarían de este tipo de pólizas y, y de apoyo. Entonces, él habla sobre los límites de uh, respons responsabilidad individual. Hay tantas estructuras, y para usar algunos de los ejemplos que hemos tenido, uh, de batallar en las escuelas, de uh, ser dueños de casas no quiere decir porque hay tantas uh, no quiere decir que las personas que del grupo dominante no estén preocupadas uh, quiere decir que todos pueden beneficiarse entonces él aquí habla sobre eso mucho sobre la manera en que se habla sobre quién merece ayuda quién se beneficia Uh, que no sea una ganancia de uh, que, que la suma sea cero y la ganancia de uno sea uh, a la constancia de otro, uh, pero sino que estas policías afectan a todo. Esto es una fortaleza muy grande de, de este trabajo. Kristen, veo que tienes un comentario en el chat. Uh, seguridad de bicicletas en las escuelas. Aprendiste que muchos grupos no tenían bicicletas uh, y viste que había un grupo de cómo caminar seguramente. Entonces, ahora las calles son más seguras para los uh, peatones. Y viste lo que las necesidades eran y trataste de buscar el concepto de seguridad en la comunidad, ya sea en una bicicleta o caminando. Gracias por ese ejemplo creo que ustedes uh, tienen esto, yo creo que ustedes comprenden esto. En, uh, human Un ejemplo en eh, servicios uh, humanos es el uh, de uh, Child Welfare, es eh, mejorar el enlace de los padres, como ayudar a esa población. Uh, y tratando de ver que esa población que se usa con los padres puede ser usada con el padre y la mamá en general, ya sea uh, niños que están uh, en riesgo. Sí, absolutamente, es otro buen ejemplo. Un grupo que muchas veces uh, uh, se asume que va a estar más privilegiado que otros, eso puede ser un ejemplo. Ese es un buen ejemplo. ¿Hay otras ideas sobre cómo esto se está aplicando actualmente o cómo puede ser aplicado? Esto puede ser una de esas cosas de ya cuando se aprenden, lo están viendo más y más lugares, pero con diferentes nombres. Y sí, Dennis, eh, como eh, el marco es, eh, es, es muy importante. No es, no es la individualidad de, de nuestro mundo. Lo que habló Christian también trata de conectar a través de las uh, diferentes condiciones y ver la inequidad a través de un lente de sistemas. Estamos tratando de traer eso al frente y mirando cuando analizamos las maneras que usamos la dat data y información en cambio potencial. Aun cuando no estén escuchando el término universalismo enfocado, no están tratando de ver lo que una intervención puede ser o sistemas, sistemas estructurales. Eso es lo que está detrás de ello. Personalmente, cuando uh, leo más sobre el universalismo enfocado, uh, tiene una simplicidad tan fácil. Ah, pero no quiere decir que es fácil. Ah, ah, tiene implicaciones muy profundas. Ah, por eso aprecio mucho todo el interés que ustedes tienen en esto. ¿Qué otro tipo de preguntas tendrían si hiciéramos un uh, seguimiento o incorporáramos esto a, a otros eventos? ¿Qué, qué, es lo que, uh, qué, ¿Qué es lo que les hace curioso de esto? Yo tengo una pregunta. El ejemplo de los que estamos hablando son cosas que, que no necesariamente fueron hechos para todos, pero fueron hechos para estos grupos de enfoque y a la misma vez beneficiaron a todos. Cómo podemos ser intencionales desde el principio y no solamente tener ejemplos que sean uh, después de, de un programa. Entonces, ¿cómo empezamos con esa perspectiva? Sí, ese es un buen punto, uh, un gran punto, uh, de que no sea un producto o un accidente que sea, más, uh, que sea más parte del diseño del programa. Uh, y también cómo podemos rastrear eso como lo hizo el uh, Departamento de Aprobación. Mm -hmm. Es una muy buena pregunta. Y Kristen está ofreciendo... Uh, está tratando de ver otros puntos uh, de aplicaciones uh, exitosas en esto uh, cómo rolaron. Entonces, los vamos a invitar uh, mientras uh, pa uh, pasa su día, que piensen en, uh, en el trabajo que están haciendo con sus colegas y déjenos saber, uh, estaríamos más contentos de compartir otros ejemplos locales en el futuro, en, un, en una charla al futuro. Y si alguien está escuchando de esto, uh, esta grabación y no pudo estar aquí uh, en vivo, esta invitación se les hace a ustedes también. Una cosa que resalta a mí cuando hablamos de estos cinco pasos, uh, pensando en ejemplos de iniciativas o colaborativas que han hecho cosas iguales como estas, de hacer uh, metas locales o de comunidad, uh, que hubo mucho enfoque o atención, eh, uh, herramientas y uh, data desagregada. Muchas veces, para mí, esos esfuerzos se sentían separados. Había uh, uh, metas uh, de comunidad, pero ¿cómo se podrían ver a través de esos cinco pasos? Entonces, uh, hablando de lo que estaba hablando Jade, uh, estaba expresando interés, hablando sobre cómo pueden desarrollar esa, ese hábito, ese músculo, uh, uh, esa colaboración en esa manera, en igual de decir, oh, sí, uh, uh, hicimos algo que parece que es su universalismo enfocado. Entonces sería algo, me interesaría preguntar si es algo uh, que algunos han experimentado también, si es lo que hace falta, es el link que hace falta cuando identificamos diferentes metas uh, locales, cuando hablemos de estrategias, algo que debemos aprender más. Y miro el ejemplo. Cómo aplicamos el universalismo eh, enfocado en otros esfuerzos como la responsabilidad basada en resultados y otros marcos de inequidad. Yo pienso que algo que me interesaría ver también es uh, cuando estamos hablando de uh, datos desagregada en el condado de Santa Cruz, algunas de nuestra población son uh, pequeñas relativamente y hablando sobre cómo aplicamos esto uh, a estos grupos que son pequeños, uh, pero uh, cómo podemos ver las diferencias que se hacen. Por ejemplo, la población afroamericana es, es algo pequeña, uh, pero cómo se usa el universalismo enfocado para poder entender lo que van a ser los resultados y cómo es diferente a otros grupos. Sí, es un, buen, es un buen grupo. A, a veces desagregando la, la data puede tener el uh, efecto opuesto. Una manera de pensar en eso es, es cómo expandemos el marco a los condados uh, vecindarios, por ejemplo, el condado de Monterrey, uh, y cómo incrementa el servicio a las poblaciones y el impacto puede ser con números más grandes. Sí, es un buen punto, Dennis. Y, y si sí hay uh, sets de data que se prestan a hacer eso. Emily, ¿tenías un comentario? Emily, ¿tenías un comentario? se uh, resaltó tu cuadro. No, solamente estamos pensando otra vez uh, uh, cómo uh, creando capacidad para desagregar la data y cómo podemos hacer eso. Pues yo pienso que aún estamos aprendiendo cómo hacer esto y reconociendo que es algo que, como ustedes dijeron, el 80%. Uh, se mira muy bien eh, desde arriba, ¿verdad? Pero sí es bueno para todos cuando desagregamos la, la data. Sí, cuando compartimos uh, la data, estamos haciendo un esfuerzo para tratar de des desagregar la data como podamos, uh, que está disponible a través de ese mecanismo. Y a veces sí está disponible y a veces no. Uh, a veces no es colectada de esa manera, o si es colectada es diferente a... Uh, Uh, hacerlo, uh, pero cuando usan la provincia de octavo grado, por ejemplo, en el condado de Santa Cruz, eh, no está esa data no está desagregada, pero estamos esperando que a través del tiempo esos temas sean más, más disponibles de esa manera. Pero sí hemos llegado a algunas limitaciones uh, muy rápidamente en términos de la data que está disponible y en nuestra habilidad para poder usar esa data. Pero estamos trabajando en ello. Nicole, ¿desea Helen's comment en el chat? Sí. Yeah. Vamos a ver a ver a ver a Helen. No soy un buen multitasker, I apologize. So, Helen, um, CAB's community action. Plan Cab, a través de nuestras diversas iniciativas y nuestro proceso de planificación de acción comunitaria. Cada dos años está profundamente comprometida con la búsqueda de desigualdades en recursos y resultados enfocados en nuestras poblaciones latinas, indocumentadas e indígenas. Se necesitan fondos y recursos para cerrar estas brechas y promover una mayor equidad y asistencia técnica para ayudar a las organizaciones a tener este talento. Hay trabajo local que se está haciendo y el compartimiento de data es una manera que se está haciendo esta exploración y descubrimiento. Aún cuando no están en una set formal de data, ya hay mucho valor en diferente data, como mencioné anteriormente, calitativa y uh, cantitativa de múltiples uh, fuentes. Gracias, Helen, por recordarnos de eso. Ya que la data es... Uh, son indicadores um, moviendo la discusión a, hacia el frente. Parece que tenemos uh, data uh, de anécdotas y específicas. Podemos hacer la presunción de que el universalismo enfocado puede ser, uh, uh, se puede, puede usar y cómo lidiamos con personas en agencias. y cómo se alinea a que no todos tienen acceso uh, y todas las otras barreras que pueden estar ahí, cómo se puede hacer esto, parte de la discusión en una manera explícita uh, de proveedores de servicios a través de este, esta idea. Tal vez la, el impacto de uh, desigualdad y cómo podemos poner esto al frente para llevar a continuación cuando hablamos de la data. Uh, cuando llevamos, traemos servicios, que sea parte de la discusión de, de frente. Gracias, Dennis. Sí, no, no necesitamos uh, esperar para la data, pero como dicen, uh, la data uh, uh, nos da casos, uh, cuando buscamos maneras de invertir en diferentes estructuras iniciativas, pero sí es una es un, una manera que puede usarse en el diseño y en, la, y en la fase de implementación también y después también y mientras estamos uh, preguntándonos sobre las implicaciones y, lo, y este ejemplos locales quería a compartir esta imagen del universalismo enfocado. Es un monógrafo que salió en los últimos años. Algunas de las cosas que hablamos uh, en nuestro coffee, nuestra charla de café, uh, hay mucho más contexto uh, para ello, de lo que podemos presentar. Pero si es algo más lo que quieren aprender, este es un buen lugar para empezar. Y también tiene una bibliografía para lectura adicional uh, y se puede ver la imagen aquí. Hay clips más largos uh, en otros sitios de red. Y hay tutori tutoriales también y diferentes cosas. Esto fue un repaso para todos aquellos que querían aprender más sobre esto, si es algo que quieran explorar. Esperamos que. Uh, esto les abre el apetito para hablar sobre esto uh, localmente, pero para aprender más sobre esto uh, juntos también. Entonces, vamos a hablar con ustedes al futuro uh, sobre otras charlas que podemos tener también. ¿Hay algunas otras reflexiones o comentarios uh, sobre esto? Es, es posible que vamos a tener la, una charla que va a terminar a ah, temprano, pero le vamos a dejar saber sobre otras cosas que van a. Ah, tenemos un plan ah, para octubre y tenemos algunas de los links de registración que están ah, activas. La próxima semana vamos a tomar un break, ah, pero septiembre 28. Va a ser uh, cuando, uh, cuando el Departamento de Salud va a estar buscando, va a ser la petición para propuestas para la mesa uh, de supervisores. Vamos a escuchar a eso y, y queremos decirles a otros que lo hagan también. Vamos a tomar un break el próximo martes y vamos a regresar a octubre 19 para empezar el mes uh, de... Uh, reconocimiento de la violencia doméstica la, y la semana de después vamos a tener un panel con uh, el Pajaro Valley, los pediatras uh, locales, y anticipando las, autorizaciones para, uh, anticipando las autorizaciones para darle vacunas a los niños de 5 años y más, va a ser una sesión informativa. Y luego vamos a tener un uh, tópico enfocado en, la, uh, en uh, iniciar un proyecto piloto de ingreso garantizado local uh, en el programa llamado ALAS. Y después, en ese mes, va a haber una actualización sobre la plataforma uh, UNITE US de referencias Uh, que va, algo que va a estar activado con nosotros en los próximos meses. Vamos a escuchar sobre eso también y queremos que las personas empiecen a utilizarlo también. Como ustedes algunos de ustedes conocen también, estamos anticipando que uh, uh, va a haber un, entrenamiento de, un horario de entrenamientos completo también. Entonces, está el tanto para entrenamientos y eventos de ayuda técnica relacionados a la publicación de la asociación para propuestas. Antes de que nos vayamos, queríamos escuchar sobre ustedes, sobre esta sesión, que nos den un sentido de qué, cuánto les ayudó, uh, qué les pareció el formato. Uh, vamos a ver todas las respuestas um, y cuando se va, salgan de la junta de Zoom a poder ver otra encuesta también en su pantalla que, uh, para poder escuchar de ustedes y vamos a escuchar sobre uh, todo lo que nos dejen saber. Y vamos a quedarnos aquí un par de minutos más, uh, pero ya después de que uh, contesten, uh, siéntense libres de continuar con video. Gracias a todos.